Adelante, Coim presentó ayer en rueda de prensa las mociones que va a defender mañana jueves en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero. Una de ellas es relativa a la movilidad sostenible en el municipio. Con la generalización del coche como vehículo de transporte, muchos núcleos urbanos han visto saturada su capacidad para absorber tanto la circulación como el aparcamiento en sus calles y vías. Nuevas zonas de aparcamiento y reordenación del tráfico son una solución temporal... ...pero vuelven a ser insuficientes... ...cuando se produce un nuevo desarrollo del municipio... ...esta situación ha llevado a mucho, mucho, muchas ciudades... ...a tener que replantear su estructura de movilidad... ...para adaptarse precisamente a estos nuevos tiempos... ...fomentando el uso de nuevas formas de transporte... ...más sostenibles y eficientes... ...y al mismo tiempo... ...garantizar la seguridad de todos los usuarios. Por otro lado la formación presentará una moción relativa a la gestión... ...y al uso de los contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. Entre ellos lo que pedimos es pues, dotar de suficiente eh, capacidad... ...y aumentar la extensión de las limpiezas que periódicamente se llevan a cabo... ...en el entorno de las zonas de contenedores... ...cosa que hemos hecho anteriormente también... ...en los contenedores integrar un código QR así como un cartel explicativo de qué tipo de residuo es el que hay que poner en cada, en cada contenedor. Asegurar una correcta iluminación de las zonas de contenedores, porque hay, hay zonas que por las noches pues, no se ve demasiado bien y esto anima además a, a las personas que no hacen un buen uso de los contenedores pues, a, a dejar los residuos eh, en mala situación aumentar la vigilancia e instar a que se investiguen los vertidos irregulares más significativos, que se ponga en marcha un sistema de recogida de cartón espe específico para los polígonos industriales